Parece que para antes de despegar vamos a estar corriendo eh, en esta pendiente y vamos a empezar a sobrevolar el valle. La verdad es que da un poco de presión, es mi primera vez que voy a hacer parapente y tengo un poco de respeto. En fin, vamos a ver qué tal va.